Ahora, no sé cuál será la realidad ucraniana para aceptar una, un tipo de vida de esta naturaleza, digamos. Eh, no, es imposible. Vamos a, a, a revisar, a propósito de lo que tú dices del de, de sector que es más pro-occidente, eh, las declaraciones del presidente ucraniano, del presidente Zelensky, que eh, hace un llamado también a Europa. Aquí está. Europa tiene que despertar ahora. La planta nuclear más grande de Europa está en llamas ahora mismo. Los tanques rusos están disparando a reactores nucleares. Estos tanques están equipados con visión térmica, así que ellos saben a lo que están disparando. Ellos estaban preparados para esto. Estoy apelando a todos los ucranianos, a todos los europeos, a todo el mundo que conozca la palabra Chernóbil, a todos los que saben cuánta miseria y víctimas trajo la explosión de esa planta nuclear. Fue un desastre global. Rusia quiere que eso se repita y ya lo está repitiendo, pero ahora es seis veces más grande. Bueno, eh, para, para cerrar eh, esta conversación contigo, Paulina, ¿qué se puede esperar o qué crees que podría ocurrir en los próximos días? Eh, Todavía... Claro, los que, los que tenemos ahí la esperanza de que, de que exista el diálogo creemos que se podrían realizar estos corredores humanitarios que efectivamente en el tiempo en que se dictamine podría haber un cese al fuego, etcétera. Pero, claro, no sabemos. Por otro lado, también nos llega la información que nos daba recién Daniel que efectivamente todos los días hay muchos pueblos y ciudades que son desconocidos masivamente pero que están siendo bombardeados. Al parecer una intención de disminuir y someter gran parte de Ucrania al podrido ruso. Mira, yo creo que... es es más probable que ocurra lo de los corredores humanitarios que un alto al fuego. Es decir, que se permitan que los refugiados puedan salir eh, y que puedan y no ser atacados en, en la ruta, digamos, y que al mismo tiempo pudieran entrar ayuda humanitaria, ya sea por eh, la Cruz Roja Internacional, por la Media Luna Roja Internacional, si es que también participa, por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas de los Refugiados, eh, que es la ONU, eh, en otras palabras. Eh, eso yo creo lo veo mucho más factible. El cese del fuego yo lo veo mucho más difícil mientras, insisto, no se sienten a negociar directamente las eh, autoridades de las potencias que están aquí involucradas y no Zelensky y se llegue a un acuerdo con Rusia. Y para que Vladimir Putin ceda de alguna manera y no salga humillado como siempre, eh, como también lo ha planteado, eh, bueno, va a tener que una presión interna, insisto entre los oligarcas rusos entre tal vez los mismos militares al interior de Rusia de el, los propios cercanos a él que finalmente lo terminen o convenciendo o sí. quizás derrocando mm. o quizás qué es lo que podría ocurrir al interior que lo forzara finalmente una salida a esto, hoy día hay que poner atención no sé a qué hora el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, qué es lo que deciden en, ese, eh, en esa reunión extraordinaria, que varios países fueron que lo convocaron, pero esto va a seguir, eh, las organizaciones van a seguir eh, planteando esta presión y además que se sigue anunciando el aumento de las sanciones sí. eh, por parte de los países de la OTAN como de la Unión Europea. Paulina, eh, te queremos agradecer tu compañía y, y aceptar haber conversado con nosotros esta tarde en el contigo en directo. Te mandamos un abrazo, que estés muy bien. Gracias como siempre. Tú también, ¿Tú también Humberto. Muchas gracias. Adiós. Paulina Astroza, abogada y profesora de Derecho Internacional, conversada con nosotros desde el inicio del programa. Pero eh, vamos a seguir con este conflicto y vamos a presentar la historia de una chilena que vive en Ucrania y que se ha negado a dejar el país. Eh, básicamente porque su pareja es ucraniano y dice que ella lo va a acompañar. Aquí está. Se habló en un principio de que estaban atacando toda la infraestructura. Después atacan los edificios, las viviendas donde no hay ninguna infraestructura cerca. Ahora le disparan a la gente. O sea, eso es un, un exterminio. Me llaman todos los días, me dicen, andate lo antes posible, pero yo no me quiero ir sola. O sea, sé que va a sonar muy irresponsable para, para todos, pero, pero yo no quiero eso y sería mucho más difícil para mí. Con un relato tan dramático y en un ambiente con este nivel de violencia, cuesta comprender la decisión de quedarse, permanecer en la zona de peligro, seguir en medio de la guerra y arriesgar literalmente tu vida. Todo por amor. Eso es lo que más llama la atención en la historia de Fernanda Aedo, chilena que conocimos hace algunas semanas, cuando claro, el conflicto bélico aún no se desataba en Ucrania. Ahora, y con el avance de las tropas rusas, es una de las pocas compatriotas que resiste y lo hace para no abandonar a su novio. Bueno, mi novio es de Ucrania y mi familia obviamente están preocupados. De hecho, grabé un video hace un tiempo para decirles, bueno, miren, estoy bien. Tengo mi mochila con cosas, eh, tenemos comida acá, chocolates, galletas. Atún, cosas no perecibles. La pareja se preparaba para lo que hasta ahí era solo una amenaza. Ese primer bombardeo ruso destruyó la tranquilidad de Fernanda y su novio la madrugada del 24 de febrero. Desde entonces su incertidumbre y poca convicción de arrancar de la guerra radica en una sola cosa. Nosotros tenemos el miedo de que a él no lo dejen salir de Ucrania. Yo puedo pasar pero él tiene que ir a la guerra, entonces no, no tiene sentido en ese caso. No, no sabemos qué hacer por ese lado. Lamentablemente no hay, no hay cómo, cómo la podamos ayudar ahora porque no depende de nosotros porque esa decisión la tiene que tomar ella. Yo le dije Fernanda, yo a ti te apoyo en las decisiones que tú tomes. Nosotros vamos a estar siempre contigo y confiamos en tu sabiduría, confiamos en que Kyle te pueda cuidar y que puedan tomar la mejor decisión para ustedes dos. Decisión que en este caso está bajo la consigna de que en el amor y la guerra todo se vale. Una frase que hemos escuchado más de alguna vez, pero pocas hecha realidad. Ambos se conocieron en Nueva York mientras Fernanda trabajaba como arquitecto de la Gran Manzana. En ese entonces los conectaba el idioma, los gustos y por supuesto las ganas de estar juntos. Se mudaron hace dos meses a Leópolis y nunca imaginaron que con el tiempo ambos estarían atrapados en medio de un conflicto bélico. Mi nombre es Kyle y en realidad realmente soy de aquí, soy ucraniano Vivo acá por un tiempo, luego me mudo de acá por otro tiempo y después vuelvo a vivir acá por un tiempo Además soy músico y compositor, de hecho les cuento que tengo mi propio canal de YouTube él eh, perdió a su mamá hace pocos meses. Su papá está en otro lado, su familia está en otro lado, entonces él literalmente está solo. O si mi hermana decide, dice, ya, ok, me voy sola, él quedaría también un poco a la deriva. En mi propia casa tengo miedo de que algún espía o algo así ruso venga para acá y, y haga cualquier cosa con nosotros. O sea, No estamos seguros en ningún lado. Este, este es un terror que se vive, se vive 24 horas del día. El sentimiento de él es que él se siente muy culpable. Él le dijo a mi mamá, perdón por ser ucraniano, perdón por tener a tu hija acá, no, si fue terrible, o sea, eso si de verdad me partió el corazón, yo también me habría quedado, ¿Sí? Y harta gente me ha dicho a mí, así como, oye, tu hermana es como el ejemplo de la mujer chilena, de que uno se queda con el hombre hasta, hasta las últimas, y literal, hasta las últimas en una guerra. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más demostración puede ser eso? Situación que para entenderla hay que vivirla. Y eso es lo que hace Fernanda, que por ahora continúa con la idea de estar junto a su novio y resistir hasta que ambos sientan que no pueden más. Una prueba de amor en medio de la guerra, que sin duda nos hace reflexionar. ¿Y usted, qué haría? <risa> Vamos a irnos a una pausa, vamos a dejar eh, pendiente, por supuesto, este tema. Como siempre, seguimos monitoreando desde adentro de nuestro switch. Está la imagen que nos entrega Kiev a esta hora, son las 9 de la noche con 23 minutos. Miren, se asoma un gato ahí arriba, en, en la cámara o no. Eh, pero bueno, ahí se quedó. Es un gato, ¿no? Sí, es un gato. <coughs> bueno, nos vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a estar revisando noticias policiales. Quédense con nosotros, seguimos. Nos queda mucho contigo en directo todavía hoy viernes acá en Televisión.